Dice, capítulo 14. Perdón, capítulo 13. En la finca de los de Run, Amicia y Lucas han descubierto que la mácula, Hugo y las ratas están estrechamente relacionados. Al volver al Chechung de Umbras, Amicia le ha dicho a Hugo que el elixir de su madre comenzó a preparar. Que comenzó, que, comen, que su madre comenzó a preparar. Y Lucas ha podido terminar, esto permitirá que el joven portador de la mácula de la mácula, cruce el primer umblar sin correr peligro Amicia, Amicia, you won't believe Roderick beats Arthur at the slip. That's not true. He was in front of the line. You're just rubbish. <laughs> oh, you two are arguing again. Ugh, oh, if you don't play by the rules. You're going to tell me Hugo, about rules. I keep telling you. Have you again. seen Hugo? Hugo. Hey. Hugo. Where are you, kid? Hugo. Do Ahora hubo aquí, pues a perdido. Y tenemos que ir, creo, por él. Oh, no. Ahí está su collar. Y bueno, hay que ir en su busca. Lo que nos toca. Vale. Vamos a ver si. Ahora tenemos que encontrarle. Y bueno, luego ya. Puedo seguir hasta esa cárcel donde está la madre de, Hugo. de los niños. Oh. Gently now. Gently. Ahora sí puedo Hola, muy buenas y bienvenidos a este Nuevo capítulo La penitencia Este nuevo capítulo eh, De Playet Tale Y bueno, pues aquí estamos buscando a Hugo Que tenemos que encontrarle su búsqueda no que, apare... no. Stop. Go on. que apareció Hugo echate un de un y bueno, pues tenemos que ir en su busca para seguir, claro, para seguir con la aventura. Tenemos que seguir. Tenemos que buscarle para seguir con la aventura, pues claro, si falta uno, un personaje no podemos seguir. Entonces, vamos a seguir, a ver qué tal se nos da y a ver qué pasa. Un pueblo, ¿Aquí? Ahora que recordar que está como ella soñando. ¡Hey! ¡Puede! <coughs> ¿Alguien ¡Oh, Alicia! es... es... es... tú? ¿Has visto a Hugo? Did you shout at him again? No, absolutely not. Times are hard enough already without you two arguing. But we weren't arguing anymore. Amicia, a child never runs away without a reason. Open the door. I'm going to find him. All right, but be careful. Mm. An ill wind is on its way, Amicia. What is that? What is going on? Amicia? really you where is hugo he he's gone <sighs> i knew this would happen i did take care of him then why did he leave i don't know i i did everything i could to protect him even horrible things it is easy to spill blood but to love to protect i'm going to find him then go and pray there is still time you go! That's him! Mother? Amicia, come here. Yes, mother. Your brother's here. How is he? If he's back, it's because he's not very well. But I did everything. You hid the truth from him. But... His emotions, Amicia. I warned you. Let me see him. He fuerte, Pues aquí estamos en la habitación de Hugo. Intacta perfectamente. Como si no hubiera pasado nada. Y bueno, yo no me acuerdo de esta escena porque. Me pasa el juego, la verdad Para que vaya a mentir, me lo he pasado Pero creo, no sé si es el sueño Es decir, no sé si se está soñando Si estamos jugando un sueño O es lo que está viviendo Hugo, ¿estás bien? No ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué te saliste? ¿Por qué no te dijiste que mamá estaba viva? Oh, Era para tu propio bien, Hugo Eso no es verdad, no me querías saber Don't say that! You're jealous! Jealous! Let go of me! You go down! Ahí lo tenemos. es un, es un sueño. It's him. Stop Over there. Hey, there's somebody here. You there. Vale, vale. Que Te les tenía que haber dado, joy. Ya, sí, tenía que haberme ocultado y darles Bueno, pues como veis Era cierto, era un sueño Ella estaba dormida La hija Y bueno, pues ahora tenemos que rescatarle de ahí Vamos a por él Vale, estamos en la roca Es él ¿Qué pasa? Hugo, déjame Where's your sister, eh? I don't know. What is well? Look what we have here. I'm here. Everything's alright, Hugo. It's over. Perfect. <coughs> no, yeah. Hey, are you all right? They didn't hurt you, did they? No. But why did you go off like that? I heard Mummy. She was calling me. It must have been a nightmare, that's all. I really thought it was her. She was in pain and She can't feel pain where she is now. We talked about this. Se she's Hugo. volvemos al de, un de un y ya de ahí pues seguimos con la historia que estábamos exactamente. Y bueno, What? It's coming from over there. We have to go. No, you're not going! But why? Let go of me! Hugo! I'm coming, mommy! Come back! Esas voces no Hugo. esos, esos males.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 lazos de sangre. Bueno, pues aquí está. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chao.